mucha atención con lo que viene, lo que tenemos en pantallas es el Facebook de una nutricionista que está denunciando que hay inescrupulosas personas que están utilizando su identidad han usurpado su imagen para precisamente crear cuentas en redes sociales y hacerse pasar por ella, para conversar precisamente con Verena eh, Jaro que es la nutricionista y nos tiene todos los detalles de cómo se ha enterado de esto ya la vemos de inmediato en pantallas Verena, bienvenida a Edición Matinal y cuéntanos, ¿cómo de ¿Qué detectas tú esto y de quiénes sospechas? Te escuchamos. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por este espacio. En realidad normalmente estoy acostumbrada a brindar tips de nutrición, pero bueno, en esta ocasión sí. Lo que hago básicamente es una denuncia pública. De hecho, ya he hecho la denuncia también uh -huh. respectiva. Eh, esto viene a raíz de aproximadamente desde finales de octubre, inicios de noviembre. Yo me entero realmente porque una nutricionista, ni siquiera del Perú, en realidad de, de Chile, fue que me escribe y me dice que están utilizando mis fotos. En un principio, en realidad, eh, pensé que esto era, que me estaban, bueno, haciendo una broma de mal gusto, qué sé yo. Sin embargo, me empezaron a escribir nutricionistas de otros países, ¿no? Me han escrito de Ecuador, de Chile, Argentina y también de Perú. Entonces, estas personas están utilizando todas mis imágenes. Si bien es cierto soy nutricionista y muchas veces he salido en distintos medios de comunicación, en algunas de mis fotos definitivamente no utilizo mi logo, ya que de por sí mi marca es mi nombre. Claro, y Entonces, Verena, para alertar utilizado... al público precisamente de que es una cuenta falsa, es la, que es la que estamos poniendo, colocando en pantallas en estos momentos. Esa es la cuenta que han creado estos usurpadores. Sí, se llama neutróloga eh, Lorena. Uh -huh. eh, y bueno, entonces eh, justamente hay bastantes colegas, sobre todo estudiantes, que me escriben y me dicen de que esta persona inescrupulosa lo que hace es básicamente pedir datos. ¿Qué tipo de datos? ¿DNIS, CBS, actualiza. Actualiz actualizados, uh -huh. eh, también están pidiendo el carnet de vacunación. Uh -huh. Entonces, están pidiendo información realmente bastante privada. Claro. Eh, básicamente hice también la denuncia porque es mi imagen la que está en juego en realidad y además de eso también hay muchas personas que están cayendo y no quiero que caigan más personas. Gracias qué a Dios. ¿Y bajo les eh... piden estos datos, no? Que, que la persona que los contacta le envíe su DNI, su carnet de vacunación. ¿Qué les indican? ¿Por qué les piden esos datos? En realidad están pidiendo todos estos datos porque dicen que está, bueno, la persona se hace pasar que tiene un alto cargo en una clínica conocida de la capital uh -huh. y dice eh, que les, o sea, les ofrece trabajo. Uh -huh. Las personas actualmente, eh, bueno, por el tema de lo que sabemos, eh, el trabajo, pues, no, faltan muchas personas. Claro. Entonces piden todos estos datos y las personas caen, ¿no? Uh -huh. Lo que hay que tener en cuenta, que si bien es cierto esto ha pasado conmigo, están pasando con más profesionales de salud, y que tengan en cuenta que jamás se brindan datos por ninguna red social, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta sobre todo. Yo quiero que más personas no caigan. El Colegio de Nutricionistas del Perú también me ha ayudado. Uh -huh. También ha puesto eh, todas estas imágenes para que más nutricionistas y sobre todo estudiantes, que son las que caen, ¿no? Uh -huh. Entonces, quiero que tengan en cuenta esto. Incluso a mí me perjudica, ya que no puedo colgar más información actualmente en redes. Claro. Entonces, ¿Y has llegado tú a reportar eh, esta cuenta en Facebook? ¿Has llegado a comunicar esto a los administradores de la red social para que la puedan bloquear? Definitivamente, claro que sí. Lo he hecho, pero hasta el día de hoy, incluso muchas personas hasta el día de hoy, siguen reportando esta cuenta falsa. Uh -huh. Sin embargo, no sé qué esperan. No la cierran, y sigue no, activa. No se da de baja. Sigue sí, activa, sigue sí, activa. Y como te digo, en realidad ya esto está en manos de la policía, básicamente la policía cibernética, es la que se va a dedicar a ver esto. Realmente salir una persona escrupulosa, como te digo, no es solamente que utiliza mis imágenes a nivel Perú, sino que lo están utilizando en otros países con colegas de otros países. ¿Y están solicitando dinero en algún momento, Verena? ¿Te han comentado eso los afectados? No, uh -huh. no, en realidad todas las personas que me están indicando básicamente son, eh, como te digo, DNI, CVs, uh -huh. básicamente, pero es información en realidad donde puedes encontrar tu dirección, o sea, en realidad son bastantes datos muy personales, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eso también es por, eh, porque no quiero que más personas caigan en esto y que se cierre esa cuenta. Ajá. Realmente yo no entiendo por qué hasta el día de hoy se siguen utilizando mis fotos realmente Ajá. y bueno, esta persona inescrupulosa pide todas estas... Eh, todos estos datos, ¿no? A personas claro, y es que extraño realmente... que ah. habiendo reportado además tantas personas que es una cuenta falsa, que es una cuenta que están usurpando la identidad, aún la red social, en este caso Facebook, no llegue a cerrar la cuenta, lo cierto es que están alertados, tienen ahí ustedes nutrióloga Lorena, es la cuenta falsa que han creado aprovechándose de las fotografías de Verena Jaro, que es nutricionista también, y están utilizando precisamente su perfil para crear esta cuenta y pedirles datos que son sumamente personales y que no deben entregar a nadie. Es curioso, además, que estén solicitando el tema del carnet de vacunación. ¿Para qué están utilizando estos datos? Es lo que Verena está alertando y ya se ha comunicado por supuesto con la Policía Nacional. Gracias, Verena, por darnos su testimonio. Ahora hablar de un sacerdote que, como lo decíamos,